Aunque suene duro, la sentencia es verídica. Todo capitalista es ladrón. El capitalismo es un robo de magnitud planetaria. El capitalista se enriquece a partir de la apropiación del trabajo humano, de la vida de los obreros. Esa es la base del sistema. Y esa fechoría es posible porque es aceptada por la sociedad como algo natural. Para la sociedad capitalista, tal como antes lo fue para la sociedad esclavista, es natural, es épico, que unos pocos se apropien de la vida, del tiempo de muchos. En este cuadro se vieron retratados más de 8.000 obreros que padecían día a día de la maldición de no tener nada más que su trabajo, su tiempo, es decir, su vida para intercambiarla por las migajas que les ofrecía el capitalista. La propiedad que priva que le prohíbe vivir al obrero, solo puede ser entendida como un robo. No hablamos de tu casa, tu moto, tu vaca o tu nevera. No. Se trata de la propiedad privada de los medios de producción, medios donde se roba al obrero, base material del egoísmo, del individualismo, de la mezquindad y de todos los valores antihumanos del capitalismo. No podemos edificar el socialismo manteniendo los pilares de la propiedad privada sobre los medios de producción, ya sea en forma de sociedades anónimas o en versiones disfrazadas de solidarias y colectivas, como cooperativas, empresas de producción social, núcleos de desarrollo endógeno y tantos otros disfraces que ocultan el carácter no social de su propiedad. Por lo tanto, es tarea fundamental para una revolución velar porque los frutos del trabajo social sean también apropiados socialmente. Velar porque el excedente se distribuya eficientemente. Este paso significa que el trabajador de una fábrica expropiada, que antes trabajaba para los capitalistas y se enriquecían a costa de su tiempo, su vida, vida, ahora trabaja para toda la sociedad. De esta manera, su esfuerzo enriquece a la sociedad toda, que a través del Estado puede repartir con equidad esa riqueza, de acuerdo con las necesidades de todos.